Queremos ensayar un par de ideas y obviamente usamos los nuevos dispositivos para hacer ensayos. Igual solo quiero recordarle a los espectadores que dentro de la filosofía las ideas se pueden ensayar, es decir, no tienen que llegar a un punto preciso, sino que pueden irse escalonando y pueden irse re, re, volviendo a rebatir para darle vueltas una y otra vez, también, también es válido, y en este caso queremos practicar una idea a través de, de este video. Hemos tocado temas canónicos, en esta ocasión quiero tocar un tema nada canónico, y me costará trabajo ubicarlo dentro de alguna discusión clásica de la filosofía. En este Pero quiero hablar de este cuadro, es un cuadro de Escher, que para mí es muy significativo, porque si a mí me dijeran, escoge, escoge la representación de tu alma, yo escogería este cuadro de Escher. Y queda la pregunta para los espectadores, queda la pregunta para Belén, ¿es posible representar el alma humana en un cuadro, en una imagen, qué piensa también? Que no sé si se puede representar a lo largo del tiempo, pero al menos en algún instante, sí. Yo añadiría que a mí me resultaría más fácil con una escena cinematográfica que con una... Con una imagen sin movimiento, pero bueno, en cualquier caso, supongo que esto depende de eh, las artes con las que cada cual estemos más... Eh, bueno, nos identifiquemos más, ¿verdad? Um, como tenemos esta, esta imagen, eh, yo al menos de mi parte te invito a que eh, puedas hablar un poco más de ella y de cómo tú te sientes identificado, tu alma representada y si quieres hablar un poco también del concepto de, de alma. Bien, uh, me gusta este cuadro porque es oscuro y es siniestro y me sí. recuerda, me recuerda a, a mi primera infancia en la que me dejaban, en, no, no me iba a decir me dejaban encerrado, pero no no me dejaban encerrado, me dejaban encargado, me dejaban encargado con las, con las vecinas y yo estaba en una alcoba oscura no tenía contacto, y me costaba mucho trabajo poder hablar con, con, lo, con los encargados, que eran en este caso los vecinos. Básicamente, a lo único a lo que podía recurrir era a mi propia mente. Entonces, en muchas ocasiones cuando estoy callado, sin duda que estoy como en ese momento de, de introversión. Vivo, vivo de forma introvertida un montón de cosas. Y, y en este cuadro creo que si la introversión se pudiera representar, yo representaría así la introversión. El castillo está en el cielo, el castillo está en el aire, y hay una persona al fondo del agua que refleja, apenas refleja el castillo, porque ese es otro de mis sentimientos, que yo a veces no, no tengo los sentimientos políticos y los sentimientos sociales que llegan a tener otras personas, que si a mí me dijeran. Dentro de la ciudad, tú que representas, yo diría, yo represento más o menos a un perro, a un canino. No represento otra cosa. Vivo dentro de la ciudad, pero no convivo ni comparto las otras alegrías. Pero claro, estoy dentro de la ciudad, tampoco me pueden excluir, ¿no? Y en este cuadro está este hombre que ve, que ve el castillo, casi lo alaba el castillo, porque sin duda que he tenido ganas y deseos de formar parte de la ciudad, como todos los ciudadanos, pero bueno, también no, no, no, no lo soy. El alma, Ajá. bueno, en, tema, en temas del alma diré de forma breve que eh, es, un, es, un, es, una, es un aliento. El alma es un aliento y es lo que lleva a, a animarse a las cosas. Es la primera respuesta para seguir con esto. Ajá. Vale, pues eh, yo lo que quería comentar, pero luego volvemos a una imagen, alguna imagen o alguna escena, que últimamente, mira, no hace mucho estuve explicando a Aristóteles en el instituto. Y, y entonces, bueno, hablando del alma aristotélica y hablando del alma como, como principio de organización, bueno, como principio de coordinación a mí me recuerda mucho eh, en este aspecto al baile porque parece que una persona con alma puede bailar, ¿no?, porque puede coordinar unas partes de su cuerpo con otras y alguien que, que no tuviera alma o un objeto sin alma o, o, o un ser sin alma, pues no podría bailar o, o se, se rompería, no, no podría coordinarse. Eh, pero en muchas ocasiones la, la cantidad de vida de seres vivos que alojamos en nuestro interior y que tienen como, como sus propias costumbres y, y finalidades y metas, ¿no? porque al fin y al cabo bueno pues cada célula, glóbulo, lo que fuera o neurona eh, está en ese ecosistema que es nuestro cuerpo intentando realizar su función lo mejor posible, intentando llegar a algún lugar, sobrevivir y todo eso es como que como que está inspirado tanto esa célula como el conjunto de los órganos o nuestra propia identidad, singularidad en conjunto. Y sin embargo no nos damos cuenta como que este, todo ese mundo que albergamos es desconocido y al mismo tiempo regido por el mismo, por, digamos, por el prim por la misma alma o, o por el primer, o por el mismo, perdón, eh, principio de coordinación, ¿no? Y bueno, me resulta un poco, me resulta llamativo, inquietante, me da un poco de, de pena no saber de, de, todos, de todos ellos. Bien. Entonces, un poco me imagino el alma así como ese principio no solo con el que nosotros nos identificamos sino también esa especie de dios que hay en nosotros y que conoce también a todos esos seres vivos que habitan en nuestro eh, en nuestro cuerpo como ecosistema y de lo que nosotros o que a nosotros nos pasa de forma inconsciente okay. Todos los seres vivos que están dentro de nosotros como un ecosistema. Me quedo con esta idea porque voy a tratar de ensayar una, una, un, una explicación que llega a ser Carl Jung referente a, a Wundt. Yo no tengo lecturas de Wundt, pero Carl Jung comenta que Wundt considera que hay momentos en los que estás poseído por dos personalidades diferentes. Los movimientos de tu rostro pueden, pertene pueden pertenecer a, a las características de, un, de una personalidad tuya y los movimientos de tu mano pueden pertenecer a los movimientos de otra característica de tu alma. Este pasaje se me hace muy sinuoso. Yo no lo había dicho en público porque, porque siento que es una locura lo que estás diciendo, y luego, claro, que me pueden decir, a ver, explica lo que estás diciendo. Bueno, no lo puedo explicar, yo nada más lo estoy comentando como, como algo anecdótico y algo paradójico y que me hace eco referente al a ecosistema del alma, al ecosistema de almas. Y que también en la imagen está el agua, y en el agua está el hombre que, que alaba al castillo, pero ahí hay una tortuga, una tortuga que sí, estoy de acuerdo en que puede ser un ecosistema esta tortuga un ecosistema de vida. Todavía hay muchas más cosas. Además, dígase también que en términos de Jung, el mar, el mar es una de las representaciones más grandes del alma humana. Explorar el alma humana siempre se hace con cosas y con elementos donde hay agua, y en este caso el mar, que representa tu relación con la vida. Y otra experiencia que he llegado a tener en una ocasión, yo tenía una alumna, era una alumna pequeña, tenía como seis años, y estábamos estudiando, bueno, no estudiando, estábamos leyendo, estábamos leyendo Pinocho. Y, y otro de los colegas con los que yo estaba pues conviviendo en ese en ese sector, pues, me dice, oye, veo que tienes tu primera alumna, y yo creo que has de estar muy feliz, yo creo que has de sentir todo un ímpetu de poder formar parte en la educación de otra persona, y de seguro seguros tus sentimientos... Estarán como muy, muy, no sé, no sé, te sentirás un poco de orgullo de forma parte de una comunidad no a través de, de esta labor que haces. Y yo me quedé callado, no me respondí nada, me quedé analizando cuáles eran mis sentimientos reales referente a tener una primera alumna. Y que voy a este cuadro, voy a este cuadro, porque mis sentimientos reales no tenían nada que ver con, con tener o no tener... Um, formar parte de la educación de una persona, porque, bueno, tú lo sabes, yo no creo en la educación, yo no creo en el conocimiento, y no creo que esté siendo yo parte como de, de la formación de una persona. Sí creo en un movimiento arquetipal, sí creo en un movimiento en un movimiento geográfico que incluye, incluye un movimiento ideológico, y puedo creer en, en, en la transferencia de información pero no necesariamente en que yo esté edificando en que yo esté edificando okay. a una persona que por eso sí. esta imagen me gusta porque está el palacio edificado lejos de la persona que vive en el mar sí. y, y este cuadro responde más a, a, a mi verdadera emoción de estar frente a una persona porque a veces también tú puedes estar con una persona y no sabes qué está sintiendo qué está pensando cómo lo está procesando Parece una distancia enorme. Sí, como que puede haber un abismo, ¿no? Tú sueles, te preguntas habitualmente cuando hablas con alguna persona, eh, se te aparece el interrogante acerca de si tiene alma, si esa persona tiene alma o no, o si la tienes si te estás comunicando con ella. No digo si te haces esta pregunta, que por supuesto, supongo que sí, pero te asalta normalmente mientras... Eh, Mientras actúas socialmente, digamos, mientras interactúas. Bueno, claro, y claro que voy a Descartes con esto. Y, y claro que a veces me he enojado con Descartes, porque eh, he considerado que es un trauma. Cuando Descartes llega, llega a, a ver a las personas como autómatas, y, y cuando te das cuenta de que es muy difícil ver el proceso racional o el proceso anímico que tienen las personas para poder interactuar, y te das cuenta que no, no quedan evidencias de eso y que parecen simplemente animatrónicos. A mí me ha dado un terror. A mí me ha dado un terror increíble, increíble de sentir que son los único que tiene alma, los único que tiene procesamientos racionales o anímicos. Y bueno, sí, esta, esta duda claro que me llega. Y claro la, la evito, también la, la evito, para no, no conflictuarme tanto y convivir. <risa> eh, bueno, y justamente... Eh, ahora que eh, salieron tantas películas y tantas series, justamente con esta ficción, que no parece tan ficción, ¿verdad? Es la posibilidad de, de enamorarse de una, de una máquina, eh, aunque bueno, de un robot, incluso aunque no tuviera cuerpo, ¿no? porque nos puede hablar, nos puede informar, nos puede conocer de hecho mejor que nadie y darnos un feedback con el que nos sentimos como en casa. Eh, no sé si viste Her, la película de Joaquín Fénix. Oh, no, no, no. Ah, eh, bueno, trata justamente de entonces. Entonces aparecen en este tipo de eh, ficciones que más o menos tratan de manejar esta posibilidad, que yo la veo muy real. Eh, aparecen dos cosas. Eh, la pregunta por el alma en, en el cyborg, pero que al final hace referencia a la pregunta por nuestra propia alma eh, o por el alma de cual o, o, más que nuestra propia alma por el alma de cualquier otra persona eh, que no que no seamos nosotros y que por tanto está separada por un cuerpo bueno que al final claro que no nos atraviesa no eh, independientemente de que sea una máquina no, no y luego también aparte de hasta dónde llega el alma, qué tiene alma y, y, y qué tiene no, cómo nos relacionamos con algo que es antropomorfo y, que, y que, que, no sabe, que no sabemos delimitar si ese pensamiento, porque pensar piensa, ¿no? si ese pensamiento de la máquina puede configurar algo así como el alma eh, o no, y si nos podemos enamorar aún sabiendo que es una eh, inteligencia artificial. Eh, tampoco quiero que se me olvide porque se quedó ahí un poco eh, en una imagen esto de eh, las manos por un lado y sí. los efectos cruciales por otro. Yo, lo, eh, sin conocerlo, no lo conocía este texto, pero le daría la razón desde ya, porque, igual, ah, sí, que porque el, igual que el viernes pasado te decía que para mí pensamos muy distinto cuando escribimos, que cuando hablamos y que por tanto creo que el cerebro con la boca se conecta de una forma diferente, fluye de una forma diferente que cuando se conecta con la mano. Pues por esa misma razón, creo que efectivamente con las manos podemos estar gesticulando un pensamiento distinto mientras hablamos del que sale por nuestra boca. Como que veo que al escribir tenemos las manos ocupadas y entonces... Mmm, que no hablamos y escribimos a la vez, ¿verdad? Porque sería como más difícil. Tenemos las manos ocupadas justamente en el lenguaje. Pero cuando estamos hablando, realmente yo al menos muevo muchísimo las manos, siempre me lo dijeron. Y no soy tan consciente de que lo hago hasta que no me veo un vídeo. Entonces, creo que sí que por ahí se está expresando. No sé si otra personalidad, pero desde luego mmm, algo que. ¿Está en otra parte o que no va parejo del todo a lo que estoy diciendo, a lo que sale por la boca? Sí, totalmente. Lo siento así. Bueno, no, no sé. Digamos que dentro de la psicología ortodoxa, eh, la, la primera imagen es que cada, cada gente forma, forma una personalidad y no tendría por qué involucrarse con otras otros pensamientos ajenos. Entonces, eh, esto, esto que dije de Wundt, yo lo dije... Así como algo que prometí no decirlo en público jamás en mi vida. Pues mira, hay otra cosa muy interesante que puedes buscar, bueno, que pueden yeah. buscar todo el mundo que nos esté viendo. Eh, yo lo vi en la televisión, entonces no sabría situarlo ahora en un video concreto de YouTube, pero esto es un documental sobre una, una operación que hacían a algunos pacientes de, que sufrían epilepsia, pero bueno, epilepsias muy fuertes, al punto que les convenzaba someterse a una, una intervención quirúrgica, que no me acuerdo que desconectaba, es como que por ahí desconectaba, no sé qué cable, um, dice igual que en la lobotomía se desconecta algo, bueno, pues aquí en la operación también desconectaba algo y eh, sí que había logrado efectos importantes en la en la epilepsia, en los síntomas de la epilepsia, pero a cambio era una cosa como bastante terrorífica. Pero a cambio tenía un efecto secundario muy habitual, que era como ese desdoblamiento y justamente la mayor parte de las personas, eh, la mano, una de las dos manos, cobraba como una vida propia que a veces les atacaba al punto que a veces eh, esa mano los despertaba pidiendo ahogarlos y cosas así tal cual. O sea, imagínate, ¿no? Como que las manos se les volvieran contra. Y era era la mano siempre, eh. Así que por ahí a, a, algo hay de lo que dice Boone. Bien, bien, me quedo con esto, me quedo con esto. Pero quiero regresar al tema de los cyborgs. Y creo que un, un gran ejemplo, este tema no es tan tan novedoso porque está Frankenstein. Frankenstein. Sí. Eh, está este hombre que, que también nos plantea la duda de si podemos reconstruir el alma humana y ponerla en un cuerpo de, de miembros que funcionan todos adecuadamente. Bueno, la sorpresa aquí es que Frankenstein creo que sí desarrolla, aparte se vuelve un intelectual, aparte se vuelve un romántico, esta criatura, la criatura que hace el doctor Frankenstein, se hace un romántico porque estudia a, eh, estudia a Goethe, o Goethe, como quieran decirle, y, y lee unos cuantos libros, que creo que creo que lee también cosas de Rousseau y, y, se, y se plantea varias cosas, y el momento cumbre es cuando llega con, con su creador, en este caso el, el doctor Víctor, y, y le dice que él lo creó y que de, debe de darle una persona con quien pasar su vida, porque es todo un romántico esta, esta criatura. Indudablemente ¿No tenía, tenía alma. Bueno, ahí queda, ahí queda la pregunta. Yo no estoy muy seguro de si tenía alma. A mí sí me causa cierto horror. Y, y creo ejemplo, que es algo mi novela preferida y además me siento muy anticipada con él. Y si también indudablemente tiene alma, eh, lo que no es un inmóvil tiene alma. Eso ya no lo sé. Eh, por pues, si una no puede tener alma. De Franklin no tengo ninguna duda, porque no solo veo que tiene alma, sino que tiene alma edípica. Además, o sea, un alma como la, como la nuestra. Y cuando digo como la nuestra, quiero decir de humano de humano moderno ¿no? de civilización moderna además un alma erudita eh, que además trata de, de recomponer también una sociedad una pareja algo, ¿no? y que además buscan reconocimiento eh, del exterior y me encuentro, bueno para mí si sí es como la desventura del alma Frankenstein justamente no lo sé, porque está el golem, está el golem, que eh, con algunos números que le ponen en la boca, este golem cobra vida. Y el golem es una figura de barro, pero en, en, en este caso el alma del golem sí tiene algo que ver con la divinidad, sí tiene, tiene una ligazón con el soplo divino, mientras que Frankenstein parece más un animatrónico. Y ay, no, que no lo veo nada así, porque aparte, bueno, el día guete pero aparte no solo eso, sino que a diferencia, por ejemplo, de los bambinos, eh comía también, se alimentaba, eh, vaya que con con esa especie de, viste que la animación son unos trozos de cuerpos eh, que se ven atravesados por un por un rayo, ¿no? En, en un día de tormento Entonces parece que ese rayo es lo que le da la el soplo vital. Y claro, porque si no, si Frankenstein no tiene alma, entonces nada, pues estamos acabados. Nada tiene alma. Oye vale, Belén, vamos a dejar aquí el video ensayo. Vale. No, recuerdo que en este caso eh, yo escojo un tema y el siguiente, la siguiente semana Belén escoge un tema. Entonces esta semana me toca, la siguiente semana me toca a Belén. Yo escogí este tema porque quería hablar de este cuadro de Escher, que para mí es... Es la representación de, de mi estado anímico, casi casi siempre, y bueno, queda queda abierto, estamos abiertos a las preguntas, estamos abiertos a los comentarios de los que nos están viendo, y bueno, abajo dejo el link de Belén, para quien esté interesado pueda suscribirse a su canal. Eh, bueno, y añadir eso, como la otra vez, que estamos también abiertos a propuestas eh, temáticas. Y si no, mientras tanto, bueno, pues seguiremos hablando de lo nuestro y compartiéndolo con vosotros. Y, y bueno, nada más. Y además nos queda eh, todas estas cosas que vamos hablando, quedan ahí y luego se van madurando. Y quizá dispongan otros temas ¿no? y otros libros. Esperemos que sí, Belén. Pues nos despedimos. Muy bien. Bye. Chao.